Y buenos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, bien, bien, y estamos haciendo un nuevo juego para el canal, este es llamado Old oh Last, sé que muchos de ustedes conocerán, es muy famoso en YouTube, y se lo subo un par de años tarde, pero bueno, así que vamos a iniciar, Dice, continuar porque estaba grabando dos FPS hace un momentito, pero bueno, nueva partida, ahora Mont Massive, asylum. Okay. Como datos. Eso no lo voy a leer aquí, quizás la edición, y si ustedes lo quieren leer, pongan pausa el video Pero yo no voy a ver eso ahora Sorry Baterías Y la cámara Yo sé, o sea, no he visto la historia, no me da ni para nada, pero sé cómo funciona Funciona con la cámara, la visión nocturna y bla bla bla Y no estaría muy desinformado, pero no me sé la historia para nada, Ni no. la de Winston Blower, o sea, Winston Blower, o sea que se llama el DLC me hace tampoco, no me hace Es una me mención... ...ambígua Por aquí ¡Ey! ¡Ey! No hay nada que ver Nada No me Vamos a ver... Vamos a ver... Para la rápido en la puerta, puse el botón para ver después puse en la puerta. 100%. Ok, ya. Mantengo pulsado y le doy a pulsar hacia el... Botón derecho del ratón. ¿Vale? Interesante. Nice, nice. ¿Será por aquí? No va a salir primero a la puerta principal, pero, Obvio. obvio. No, terror. esto no va a estar bien. No. Bueno, vamos a ver por aquí Ok, vamos a ver. Ok, rejas rota, cerca rota que no sea. Sí. Oh, no, Una puerta Bien, por aquí vamos a entrar. No, no está abierta. Perfecto. What? Seguimos con la videojama activa, por eso se está en el nombre de ti. Vamos a subir, por acá. Bien, bien. Ok, okay la música hay que escribir. Soy muy malo con los juegos de terror, espero no gritar con las doce de la madrugada, ¿en dónde vivo? Ok, estoy haciendo es una Para acordar tu hay que te ¿no? da bien. ¿Qué tengo comprar? Baterías. que nice. cago en la Perfecto, perfecto, Sangre. Difícil abierto y los momentos para leerlos o la Ahí está lo que lo leer y ya lo leo en la edición que pues, se cerró ya no se abre más Esto esta poco se abre call of dream Uy, que ¿Qué Habitación por Dios, ¿qué se puede? No se puede. Librería, vamos a mm. la sin cabeza. ¿Quién wow. colecciona las cabezas? Oh, Todos pero que están sin cabeza. Ok. No hay nada. No hay nada. ¿En serio? ¿Ninguno okay. oh, este tiene cabeza? ¿Está bien coleccionando cabezas de aquí o qué? Oh, esto tiene cabeza. sigue vivo. nos The very you can't fight them. You have to hide. Can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Beef in pepperoni. Oh, Yeah, aquí, mirad las cabezas. Ay, enfermos en dos. En okay, algo caminando todavía a mí. Milas. Sí. Un brazo, un de oro... Estaba buscando algo para que brazo ¿no? vamos no, para aquí. Little fake. What? What? <risa> un gordo! Uy, va ah, al piso. Stevie sí, Wong. No me alumbras la cara. Who are you then? Emma Brian Hola. I I see Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. ¿Me entiendes? No, no lo creo, amigo. No, oh, Dios. No, objetivo. Escapa del manic oh, manicomio. ¿A ver el objetivo? Se encontré su video para desbloquear las puertas principales. Nice. Tengo que desbloquear las puertas principales. O sea, esta, de acá. ¿No bueno? No puedo abrir por dentro. Ah, no, está sellada Un no, no, no, no. amigo, no hay nada, no tenemos esto. Bien, bien, ahí está para recuperar el. Y aquí ni no nada más, seguimos. Sí. Ok, hay un poco una silla. Se trata siempre, no está vivo. No me hagas nada, ¿sí? ¿ok? para parar tu ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¿Qué ¿Tengo bien? ¿Tengo bien? ¿Tengo bien menos. ¡Despejado! ¡Oh, no tengo gente de seguridad! Abierto y paga la tarifa de eso después. Vamos, a, a meter aquí. Oh, pilas. Gracias por la pila, amigo. Que no conozco. ¿eh? llego de ahí. ¿Me conmigo, ¿eh? ¿Me voy a morir ahí o algo así. Pero bueno, ¿conozco para abrir esto? No. ¿Te la vuelta entonces volver por ahí. ¿Ah, okay. ok. no puedo ir por ahí. Dígame en nuestro programa. Adiós. ¡Hola! Hey. Sácame ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! que que ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! te ve la cara, menos. Bajo... Weakness. Es que el significado de Sandy Weakness. No entiendo bien qué significa. Está de seguridad. Ok, la voy abrir Cierro. No puedo bloquearla de nuevo. Dejo de bloquearla para que nadie entre. ¿Vale? ¿Terminado este, de recoger? ¿Vos o qué? Vale. Ok, vamos. Se da un sistema de seguridad. ¿No se la contaste? Escapé, intenté escapar la contestar. ¡Watch! ¡Watch! ¡Ey! No llega a ver algo que vea en la pantalla. Oh, vaya, muchas generadoras, otros... Ellos mintieron, Eso ¿Qué es con ellos? What? What? ¿Qué hago? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Estás perseguiendo! ¡Aaay! ¡Sí! ¡Me estás perseguiendo! Ay, sí estás perseguiendo por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¡Ay! No pausa! Me estoy diciendo oh... turna... Por aquí. ¡Oh, Dios! Oh! Oh! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! No, salida, no salida! <coughs> Dios, Dios, Dios. Dios. What? Oh. Oh. Ah. Esto. Por favor, eh, aquí soy el uniformes. <coughs> Vete a revista turuga que yo no estoy corriendo probablemente nada me estoy hay filos no hay agua hay un cable. cerrado no me ver y aquí se activó solo el generador ah, la ciudad, Tira, tira, tira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, fácil porque está, todo es el seguro ahí. todo es más fríos. Y... ¡A la Esto es seguro, que es más bueno. ¡No! corre corre corre corre corre ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ahí corre corre corre, corre, corre, corre, corre. corre, corre, corre. Está cambiando la foto! está cambiando de foto. ¿A dónde voy ahora? ¿A dónde voy? ¿Por aquí será, no? ¿Por aquí? ¡Está por de entrada. ¿Okay? Aquí, no? ¿Qué? Creas? ¿Qué? Vamos aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? aquí? ¿Por aquí? aquí? ¿Qué haces a salir? Corre, corre, corre, corre Corre, porque siempre me lo encuentro de frente? Corre, corre, corre amigo, corre, corre amigo Por aquí, ¿Qué salta Bien, bien, bien, bien, bien. Por aquí, por aquí, por aquí. No, no, no me encerré. No, me encerré, no sé dónde voy, no sé no, dónde no, no voy. Sigo corriendo, sigo corriendo. dónde voy? ¿Pero por dónde estoy cogiendo? ¿Por dónde viene esta pregunta? Ah. Ahí está. Venga. Sígueme. Aquí. Sígueme. aquí estoy. corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. corre, corre. Por aquí, por aquí, por aquí, perfecto. Tengo que buscar por dónde vine Por aquí. Ahora, por donde. Por dónde Por dónde Uy, ah, ya me acordé. Pase, pase por aquí, pase por aquí, pase por aquí, pase por aquí. Por aquí tú no puedes pasar, ¿no? Es gordo. Es gordo, como camino Ojo. Oh. Dios. Dios Jesús. Me carga la pila. No lo gasté, hermano. No puedo estar... no No, no estoy de los falta alguno Digo todas las... Todos los ¿Cómo No. Sí, vamos vamos de grave! ¡Más de corre, corre, corre, corre, corre, A voy a ver, pero la música de tensión sigue, pero okay. What? What? Hey. ¿Qué? algo. I didn't want to have so much yet for you to win this. Will you see it? Can you? Our What? Lord, the wall rider tearing his truth into the unbelievers. The What? only way out of this place is the truth. Accept the gospel and all doors will open before you. Because Ah, ok, yo Eso es, a ver. Oh, ¿Eh? Me estaba en la puerta, pero bueno, lo voy a dejar aquí Bueno, espero que les haya gustado Si les gustó, por favor, denle al botón de me gusta Que se lo abajo Compártelo con sus amigos y suscríbanse Y bueno, hasta la siguiente